No. El último episodio de Patito Feo está a punto de llegar. Estoy súper nerviosa. Y en Disney Channel hemos preparado una semana muy especial. Laura Esquivel te invita cada noche a celebrar un Hasta Siempre. Viendo los últimos cuatro episodios de Patito Feo y recordar junto a ella los momentos más divertidos, los más tiernos y los mejores ratos con sus amigas. Es una selección hecha con mucho cariño y será un placer compartirla con vos. A partir del próximo lunes a las 9, Hasta Siempre Patito. ¿Solo aquí? en Disney Channel.